muy buenas venga se me ha cortado otra vez ¿eh? eso me pasa cada 2 por 3 uso un programa de grabación de escritorio que pues, no es demasiado bueno yo creo y me hace las jugadetas jugarretas bueno eh, mira el este el es este este es el este lo veis ahí pero vamos a pasarnos por nuestro strava para que veáis un poquito dónde se sacan los datos a ver lo primero que tenéis que coger es estar en cualquier club, aquí hay un club por ejemplo, aquí tenéis un montón, algunos estáis por aquí, ya de los mismos que estáis de miembros algunos estáis aquí en este mismo club, ya lo sé ¿vale? entonces, bueno, pues aquí pues en este club es el directo strike, ¿vale? como muchos, yo estoy apuntado en bastantes pero suelo mirar el directo strike que, el que me gusta más para mirarlo, y bueno eh, bueno, pues yo lo que hago es mirar última semana, esta semana, yo voy a coger última semana, ¿vale? este, este lo que hace es sacarte el nivel, digamos, que tú tienes cada semana. Es muy, Está muy bien, muy bien, porque es muy simple, no es súper exacto, no es tal, pero te da una media increíble, de verdad, da una media increíble de, de la progresión que llevas tú hecha de trabajo, cada semana, es fantástico, de verdad, fantástico. Y vais a ver si realmente estáis en un punto óptimo, que estáis fino, fina, bueno, ya me entendéis, que estáis ahí al máximo, o en, como se dice, en pico de forma, ahí vais a ver si estáis en pico de forma o no estáis en pico de forma, pero lo vais a ver con un dato totalmente muy, muy, bastante estable, muy estable sobre todo, ¿eh? Eh, Bueno, ¿qué, ha, ¿qué hacemos? Mira, tú coges y tú... Yo, por ejemplo, tengo, esta semana pasada dice 99,3 eh, a 6,19 y 2,219 positivos, yo creo que se ve, ¿vale? Vale, nos acordamos de ese dato, ¿vale? 99... A 6.19, 2.219. Muy bien, ¿vale? ¿Qué he hecho yo esta semana, por ejemplo? Esta semana lo tocamos, lo tengo ya preparado. Llevo 60,9, pero faltan dos o tres sesiones. Estamos a, ya madrugada del viernes. Estamos, eh, me quedaba entrenar viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado, o viernes, domingo, a ver cómo lo puedo combinar, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, ¿qué tenemos? 60,9 a 5.46. Ya veis que soy un poco más rápido que esta semana pasada. La semana pasada teníamos a 6.19, ¿Veis? Yo esta semana ya estoy a 5.46. Del nivel eran 2.200,99, y esta semana estábamos en 60. Vamos, quizá un pelín más bajo desde el nivel que la semana pasada, ¿vale? Bueno, pero el caso es que de 6.19 a 5.46 hay bastante diferencia. Entonces, por lo tanto, ya estamos algo más rápido. Ya, ya lo vamos viendo que va mejor que la semana pasada. Es lo lógico, ¿no? Después de salir de días parado Vale, entonces... Eh, pues nada nos cogemos el, el Excel y le apuntamos los 99,3 estos vamos a enseñaros el Excel vale aquí lo tenemos analizador de semanal del nivel del corredor de try pongo de try porque aquí lo que se tiene en cuenta es para la gente que hace del nivel si tú no haces del nivel realmente poco dato te va a aportar esto porque cuando tú pones esto a cero pues este número y este es el mismo, es decir, el ritmo al que has corrido, el ritmo que te da de nivel de corredor es el mismo, porque el desnivel es cero entonces no hay nada que compensar, no hay que compensar desniveles y aquí lo que hace este Estel es compensar desniveles que has trabajado para darte como una respuesta plana, como estándar, en plano cuál es tu nivel, tu velocidad como corredor, en plano no con el desnivel que tú has hecho, ¿qué pasa? ¿todo entrenamos en trail? bueno, todos, yo creo la mayoría, ¿no? entonces si tú entrenas trail, al final tienes desnivel, menos o más tienes desnivel. Ahí está nuestra complicación, que tenemos que saber realmente, eh, tener una manera como un poco exacta de saber si vamos mejorando o empeorando, eh, anulando ese desnivel, porque claro, tú no es lo mismo que una semana hagas mil, que otra hagas tres mil, que va variando, ¿no? O si lo comparas con otra persona, una persona que hace 500, que otra persona que hace 1.500 a la semana, va a variar totalmente, los ritmos no, no es lo mismo correr 1.500 que 1.000 que 500, ¿no? por eso, ¿yo qué hago? Pues apunto mi 99,3, me pongo a 6,19, ya lo tengo apuntado, y mi desnivel quedan 2,219, 2,219, eso es lo que yo hice la semana pasada, ¿vale? Bueno, en realidad hice más desnivel, ¿eh? pero había alguna sesión que no, que del polo al otro no lo pasaron, porque hice con podómetro, y en realidad hice más desnivel, pero bueno, da igual. Eh, bueno, pues eh, nivel corredor en plano me da que yo tenía un nivel de 5,36, representa que es como si esto estuviera a cero, no hubiéramos hecho desnivel, pues yo si hubiera hecho todo estos 99 kilómetros sin desnivel, en asfalto puro plano, condiciones ideales, hubiera corrido en vez de a 6.20, 6.19, hubiera corrido a 5.36. ¿vale? Entonces vosotros cuando os pongáis vuestros datos, os saldrá, digamos, a lo que realmente hubierais corrido anulando el desnivel. Esto lo que hace es anular el desnivel que tú has hecho y darte un dato simulando, como si no hubiera desnivel, cuánto hubiera realmente rendido, cuánto ritmo hubiera llevado, pues hubiera ido... En este caso yo 536, ¿vale? La capacidad de, de carga en pena lo voy a, a decir después porque antes ya se me ha cortado. Voy a intentar ir por, por las cosas más importantes del vídeo. Este este lo pasaré a todos. Me escribí un correo entrenamiento de entrenamiento rt gmail.com y os lo paso por el, un archivo, lo paso el este, solo tenéis que tener lista, el este instalado para poder trastear y poner vuestros datos, ¿vale? Este este os lo quedáis vosotros libre para vosotros y ya digo, cada semana le escribí vuestros datos y os sacará, sacará el nivel que tenéis cada semana de corredor, ¿vale? y ya muy bien, por veréis si está, si está mejorando o está empeorando, normalmente vais a ir mejorando. ¿Cuánto? puente Cuenta que unos dos segundos. 5.36 la semana siguiente lo normal sería 5.34 la semana siguiente 5.32, más o menos sería lo normal si vas entrando bien, ¿vale? No, no esperéis, hostia, voy a ganar 20 segundos, no, eso puede pasarte una semana, porque antes estuviste muy parado o algo, pero eso no es lo normal. No porque entonces seríamos Kilian en un mes, seríamos todos Kilian, eso no puede ser, ¿no? Así que, a contar que mejoráis este 5.36, pues será 5.34, la semana siguiente 5.32, se ve cada vez más rápido por kilómetro, más rápido, más rápida ¿vale? Vale, pues ya está, yo me salió que iba a 5.36, lo vamos a apuntar aquí, a 5.36, esta semana pasada, ¿vale? 5.36, lo tenemos aquí, vamos a poner un poco más grande, uh, 14, rojo, bueno, aquí, 5.36, ¿vale? Esa es mi velocidad, vale, vamos a la semana esta de ahora, bueno, pues lo que hacemos esta semana que no está terminada, pero bueno, es lo que tenemos 60,9 a 5.46, 1.341 Vale Pues venga eh, ponemos aquí nuestros, esto lo podéis hacer vosotros igual con vuestro dato, claro 60,9 1.341 a 5.46 ¿Eh? he, he rodado 15... 35 segundos más rápido, 34 más rápido ¿eh? que la semana pasada de momento, falta acabarla ¿eh? falta acabarla eh, bueno, 5.46 5.46 ¿vale? ¿qué me dice? fijaros 5.36 era el de la semana pasada ¿cuánto es? 5.07, es decir que realmente oye, eh, ya hemos mejorado ¿no? 5.07 ¿eh? le cogemos el formato para que veáis un poco la idea ¿eh? ahí, lo tenéis ver entonces tú puedes ir comparando, te puedes apuntar aquí semana tal, semana tal y apuntarte el número que te va saliendo. Te, te lo puedes ir anotando todo y verás vuestra progresión o de progresión. Nuevamente progresión, ¿vale? No sé qué te lesiones o pues no entrenes. Bueno, o sea, ahí tendréis el dato. Está muy bien el, el programa porque, o el Estel porque os va a decir las horas semanales eh, que habéis entrenado, que esto también lo dice el Strava, pero esto es lo único que hace es que, hay que calcular, que dice tanta distancia a tal ritmo tantas horas reales de entreno justas, no clavadas, la inclinación 22 es el coeficiente de inclinación, que no es más que dividir esto, el desnivel dividido entre los kilómetros, no es más que eso, el coeficiente, cuanto más grande, más desnivel habéis entrenado, si tú quieres ser un corredor de trail, una corredora de trail potente, tienes que irte a esto, que veas un 33 de ahí para arriba, ¿eh? 33-40 semanal, ¿eh? yo estoy entrenando muy poco ahora del desnivel, pero aquí tenéis que ver un 33 para arriba ¿eh? de ese para arriba eso es que estáis entrando montaña buena vale de 33 40 para arriba vale voy a tirar para atrás para que no se fastidie la fórmula que nada ¿eh? es la división del, del nivel de, de, entre la distancia y ya está pulsaciones pues pone vuestra edad pues 45 años os dice que al 90% tocarían 158 entonces sería vuestra norma de saber que en general, sobre todo en los entrenamientos, para no, no castigarte demasiado y tú no es que tienes que hacer 18 kilómetros y con cierto nivel, pues cuando estés en una cuesta intenta acordarte que 158 es un poco tu zona de la que no debes pasar, de cara a que te quede te queden pilas para cuando sigan los 10 kilómetros que te quedan de sesión aguantes bien. Tú puedes pasar de 158, puedes decir ah pues me voy a, ir a 164, pues sí pero cuenta que al final te va a salir peor la sesión, te va a salir peor porque lo que te quemes de más lo vas a pagar después. Entonces si tú, vale, yo voy haciendo 64 muy bien, tú puedes hacer 64, pero te vas a desgastar tan rápido que el resto de sesión vas a penalizar más. Es como un maratón cuando la gente sale más fuerte de lo que debe. Luego al final lo pagas después y si sales más flojo lo tienes después de reserva. Siempre se, equi se equilibra todo, ¿no? En un maratón, una media maratón. Esto es lo mismo. En una sesión de trail de correr, en general, de, de asfalto, de la que sea, todo se compensa. Entonces, si tú has apretado de más o de menos, te lo vas a encontrar después, para bien o para mal, ¿no? Y hasta pulsaciones máximas son las teóricas máximas, que estas no se usan a la práctica, nadie se pone las máximas normalmente. Entonces, bueno, es una referencia que la tengáis, que 220 menos la edad, 220 menos la edad que le pongáis aquí, ya está, no tiene más secreto, ¿vale? Y esto es por el 90%. Si tú aquí te interesa que en vez de ser el 90, sea un 92, que también se usa, ¿eh? pues tú entonces aquí le pones en la fórmula, en vez de por 90, veis, le cambias y le pones un 2 2, enter, vale? y entonces ya tendré las pulsaciones equivalentes a vuestro 92% de rango vale? ponéis ahí para que no se me olvide que lo he calculado con 92 y también es una manera de apurar un poco más ¿eh? podéis apurar hasta el 92, pero más del 92 mejor que no, vale? pero entre el 90 y el 92 es la zona de, de corte, un poco de seguridad pues ya está, eh, bueno, entonces lo que tenéis que ver, ve, yo de momento esta semana voy bien, empecé con 5.36 la semana pasada esta semana voy a 5.07, bueno, veremos de, depende cómo me porte, depende cómo me encuentre de piernas, si me duelen, si hago más de nivel, menos de nivel, depende cómo vaya todo, esto lo mejoraremos ya seguramente me saldrá más lento, porque cuando meta más sesiones seguramente no creo que me baje de 5.07 a lo mejor me pongo en 5.15 5.10, pero bueno, con 5.10 o 5 5.15 ya comparado a 5.36 que salió la semana pasada para mí ya es bueno, ya estoy mejorando ¿me entiendes? que luego a la semana siguiente pues a lo mejor intento decir, pues venga, a ver si puedo sacar 505 ¿eh? 505, ¿eh? vamos a ponerlo aquí copiar formato para que me quede igual pues a ver si la semana que viene puedo sacar 505 y así, unos dos segundos por semana hay que intentar, esto era porque hemos estado con confinamiento y entonces claro, hay mucho salto de una, de una semana a otra pero esto, cuando tú estás estable trabajando no pasan estas cosas de, de tanta diferencia de una semana a otra, ¿vale? y ya está eh, luego esta de carga en piernas, pues no más que eh, como el trabajo que le vas metiendo, ¿vale? Es el trabajo que tú le vas metiendo, 2,4, ¿vale? Pues 60 con 1300 a este ritmo equivale a 2,4 de trabajo. Habría que intentar buscar un 5. El 5 es un poco ideal, eh, que son unos 75 kilómetros, ¿vale? Con unos 2500 positivos. Eso sería ya para decir, ¿yo estoy trabajando bien? Pues intentar que esto se vea un poco 5. Hay que tener en cuenta las mujeres un poquito menos, los hombres un poco más, ¿vale? Cuenta que más o menos puede haber 0,5 de diferencia entre hombres y mujeres. 0,5. Uno puede marcar 4,5 y la otra 5. O unas 5 y los hombres 5,5. Siempre hay una pequeña diferencia, es como en todas las carreras, ¿no? Siempre hay un poquito de penalización en el caso de las mujeres, un poquito más, ¿no? Y ya está, eh... Pues esto, eh, si por ejemplo esto tú lo pones, que lo haces a 6.00 de ritmo, por kilo medio por kilómetro, que te lo diga el Strava, y dices, mira, ha hecho 75, 2.500 a 6 kilómetros, muy bien. ¿Cuánta puntuación esta semana de carga? 5,2, ¿Eh? ya está. Que tú, más que, con el tiempo estás entrenando bien, fíjate, acordaros de 5,2, ¿eh? y dices, ya estoy haciendo 120 kilómetros semanales, y en vez de 2.500 estoy metiendo 5.000, y ya, a lo mejor muy más lento pero fíjate, ya va a divisar a lo mejor va más lento no vaya a 6, a lo mejor vaya a 6.30 bueno, puede ser que, que sale a 6.30 porque al final hay más trabajo ahí detrás pues la media a lo mejor de todas las sesiones es 6.30, bueno, pero una así fíjate tenemos cambios de 5 a 15 pero claro, es que hemos cuatriplicado prácticamente, bueno, triplicado la carga porque antes eran 2.500 y ahora tenemos 5.000 positivos o sea, hemos doblado los positivos y la distancia teníamos 75 y ahora tenemos 120, o sea, hemos doblado casi distancia y doblado de nivel es normal que la carga en piernas sea de prácticamente el triple 15, ¿eh? respecto a 5 y es así, si cogías un Kilian que a lo mejor el tío se meta eh, 200 semanales y 10.000 positivos vamos a poner algo un poco así 10.000 positivos y el Kilian seguramente esto te lo hará a 5.30 por decir, me lo estoy inventando, ¿eh? pero lo mismo te será a 5.30 pues Kilian para que te haga una idea, la capacidad o la carga en piernas que la ha metido 60 me lo estoy inventando, ¿eh? pero bestial, ¿eh? 200, eh, a 5.30. En cambio, coge un mortal, una persona normal, esto te lo puede sacar a 6, me refiero con mucho menos mm, kilómetros de nivel, ¿eh? Pero a lo mejor lo normal sería sacar alrededor de 6, y según como, un poco más, un poco menos, pero la mayoría de la gente suele sacar aquí alrededor de 6, un poco más, un poco menos, pero por ahí. O sea, si tú coges esto, y ya cierro vídeo, eh, si tú coges esto y tú te miras los ritmos a los que corre la gente, ¿Ves? Los que hacen... Esto es que hay muy poco de nivel. ¿Veis que, que tienen muy poco de nivel? 163, 600, tal. Eh, pero una persona que... Voy a poner la última semana entera, que se ve mejor. Mira, ¿ves? La gente que, por ejemplo, hace... Mira, 2.400, esta persona, por ejemplo... Mira, el Dimitris. Dimitris. Lo estás viendo el vídeo, guarda. Pues mira, Dimitris. 70 kilómetros a 6 con 2.400. ¿Ves? porque ha hecho de nivel? Pues fijaros, ¿ves? Un nivel bueno ya, ¿eh? Pues 6 el kilómetro, ¿vale? Entonces luego a lo mejor tiene otra persona que dice, mira, mira, a 4.56, Sergi, también estás, me parece también vas a salir tú, también te vas a ver, pero ves, ya hay menos positivos, entonces ha sido más rápido porque también ha habido menos positivos, si metes más positivos, claro, esto ya no te saldrá 4.56, te saldrá 5 y pico, ¿vale? Ahí está un poco el tema, pero ya digo, si metes del nivel, que ahora estamos todos flojos, estamos con un poco del nivel, pero cuando aquí se empiecen a ver 4 o 5.000 positivos, gente que ya le pueda salir a la calle realmente y ya estamos todos un poco trabajados, pues cuando aquí ya puedan meter 4 o 5 mil positivos, es difícil que esto ya baje de 6. Es difícil porque son muchos positivos. Ya hay que ser bueno para que esto baje de 6 con 4 o 5 mil positivos aquí, o 6 mil positivos, bastante difícil, ¿vale? ya. Pero ahí os vais haciendo una idea de, de cómo está el tema, ¿no? ¿Vale? Pues ya está. Cierro vídeo, un abrazo a todos. Eh gracias a, aquí, en la cámara que miro ya siempre para el otro lado eh, gracias a los que os habéis y las que os habéis apuntado últimos a, a los miembros, muchas gracias hay 15 miembros ahora mismo apuntados 15, lo voy diciendo cuando haya 60 o 70, no, no, no digo nada que se apunte más, no, pero bueno, hay 15 15 personas apuntadas, o sea que muy contento, muy contento, porque 15 personas, están muy bien, muy bien 15, 15 miembros del canal y, y ya está, vale eh, quiero hacer un directo quiero hacer un directo para todos, pero claro por un lado, digo, hostia, es que vamos a ver tan pocos que me voy a quedar callo y no voy a saber de qué hablar. Entonces, por eso digo, claro, estoy dejando que haya algo más de gente para hacer un directo. Eh, si no lo que haré, es directos normales de todo el mundo, y ya sabéis que tenéis pequeña prioridad cuando tenéis que preguntar cualquier cosa, o sea, lo mismo lo que haré, es que hasta que no había que hay gente que, que vaya a ser eh, ameno de, de que me preguntéis, yo comente y que no nos estemos callados, pues seguramente no hago directos, en especial solo para miembros, porque, claro, hay 15 personas que se puedan conectar, a lo mejor van a ser 5, pues imagínate, estaríamos como callados todos, ¿no? Con 5 personas solo. Entonces, por eso no hago directo para miembros, ¿vale? Porque no voy a saber de qué hablar, ¿no? seguramente no va a haber suficientemente tema. Y ya está, ¿vale? Sí. Así que este va para vosotros solo, este no lo va a ver nadie más, este este, estel este vídeo... Eh, y eso, escribís entrenamiento de RT3 los que tengáis vuestro correo ya lo paso directamente y los que no me lo escribís entrenamiento de RT3, pum, y os lo mando el Excel y ahí os vais cambiando cada semanita lo que lo que vaya eh, saliendo y vais organizando y viendo pues si progresáis o no, que seguro que progresáis, si trabajáis bien, progresáis seguro, vale hasta la próxima, hasta luego, un abrazo